¡Perro desgraciado! ¿Cómo me salí así? ¿Qué herida que me acaba de hacer? Me bajó la mitad de la vida. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Pues estaba un poquito ausente, más o menos casi tres semanas, si no estoy mal. Pero es que tenía muchos trabajos, muchas cosas. Hace mucho no me ausentaba tanto del canal. Pero ya, ya arreglé varias cositas que tenía pendientes. Y de nuevo retomaré para subir varios videos. Tengo muchos videos pendientes de Bogotá TMBus. Tengo muchos videos pendientes de videojuegos latinoamericanos. Tengo videos pendientes de Genshin Impact. Y por supuesto, varias demos para probar. Y vamos a iniciar con esta demo a la que le tenía muchas ganas. Salió hace poquito, la de Resident Evil 4, el remake. Recuerden que este videojuego en verdad salió pues, por allá en el 2005, si no estoy mal. Pero... Así como lo han hecho con el 1, el 2 y el 3, pues era casi obvio que eh, se iba a realizar un remake del 4 que es, eh, a pesar de no ser tan survival horror, es como uno de los más queridos de, de, de los Resident Evil y pues lo vamos a jugar eh, la demo que no sé de cuánto tiempo es pero pues ahí estamos amigos míos, vamos a probarla, vamos a mirar, vamos primero a mirar las opciones. Bueno ya he ajustado algunas opciones, no he puesto el juego en toda la calidad porque no creo que me dé para verlo en todas las opciones altas. Pero aún así lo dejé en una forma que pueda disfrutarlo realmente ¿no? con sus nuevos gráficos. Vamos a hacerle a la historia nueva a ver esta demo en qué parte del juego nos ubica. Ya hace mucho lo jugué, así que he olvidado muchas cosas. Lo que sí recuerda es que aquí él no se trata del virus T, sino otro virus llamado la plaga. Que si no estoy mal, eh, lo contagian a una gente como de un pueblo de España. Un pueblo de España ficticio, claro está. Y esto, pues aquí es una locura porque mandan a, a León a salvar a la hija. Ok. policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de esto guerra. es lo que ocurre en Resident Evil 2, ¿no? yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto este es radiación. Lía el papucho y de Lía. Otra opción las pruebas las misiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente. Ese tipo de ahí es uno de los que se tiene que después enfrentar acá en este juego si no estoy mal. Solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Ah, Ada. Cuando perdió a Ada. No, perdón, Ada, no, si es Ada, se me olvidó el nombre. Bueno, han pasado seis años desde que León Kennedy, ese Kennedy, sobrevivió al incidente de Raccoon City, lo que pasó en recién y Bull 2, una catástrofe sin precedente causada por la corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente y su búsqueda lo lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, el último paradero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla y la locura que encontrará en este lugar. Claro, Leon estaba huyendo del... Uy, como que comenzamos efectivamente en el... O sea, capítulo 1 significa que aquí comienza con el total, total inicio de la historia. Uy, qué... Dios mío, qué entornos tan maravillosos que han hecho acá. Wow. Lo que sí es que no leí los controles Y creo que voy a estar un poco perdido Con respecto a los controles Ahora ya escuché algo ¿Un grito? ¿Un perro? Wow, está bien oscuro, ¿no? O sea, el juego tiene esa aura de Incluso lo veo lo veo más oscuro que el original En el original no recuerdo que hubiera tanta obs obscuridad ¿Por qué Leon mira tanto para el suelo? ¿Hay algo en el suelo? ¿Ven? Si sí se escucha por allá algo Wow F Es como un ciervo muerto Ok, ok Y ¡Qué oscuridad tan tremenda nos recordaba así que fuera Cuando nos llegaba al pueblo era más Como con colores más cálidos Ok, agacharse con E Y me levanto Ah, qué maravilla Yo lo estoy jugando con mouse Quería en verdad jugarlo con control Pero recuerdo que el juego original también lo jugué con mouse Y... Ah O no Ah, ya ni recuerdo No, porque no había salido un computador O sí No, sí, sí, sí Tengo el cuchillo No puedo... Es que esas cajitas las veo como rompibles Porque yo me acuerdo que no podía romper Como las cajas Bueno, creo que en los, todos los recién Uno puede romper como cajitas y cositas y... Pero aquí veo que no Wow, está tan oscuro que realmente no se ve nada Pero es como parte de la atmósfera no? Porque yo incluso lo configuré El... ¿El qué? El, uh, el brillo del juego Y realmente es así Como que sí es el principio del juego No es aquí en la cabaña cuando llega y se encuentra el primer infectado Que es un ¿Hay señor alguien? Que es un señor que está ahí como con un hacha Uy no, mira, mira, esperen, esperen A ver, ¿hay algo por acá? No, a ver Wow, ¿qué es este reguero? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué era? Dice archivo obtenido, pero no me dice que es... Pareciera una cruz, pareciera... no sé Dice archivo obtenido, pero no sé cómo ve los tales archivos obtenidos A ver, tutoriales, volver al juego No sé cómo puedo ver los archivos obtenidos Que asumo que nos dan descripciones del juego, cosas así A ver, con I, inventario, no Con M, no Nada, creo que solo ese palo era lo único que había ahí. Sí, parece que sí. Era lo único que había, pero realmente me hubiera gustado ver los archivos, pero no veo cómo se verán. Mm, no sé. Bueno, por el momento salgamos de acá. No vi nada ahí. Estos son qué, dientes, quijadas de animales. Entornos bien oscuros. Me hace sentir un poco más a la atmósfera de lo que es a hoy en día. ¿Hasta el fin de qué? ¿Hasta el fin de los tiempos contigo? ¿Contigo qué? ¿Se puede abrir acá? ¡Ay no! La embarré. Creo que no era aquí donde debía haber abierto. Pero si sí me hace recordar el aura de... De más de los últimos dos juegos de recién El Village y el El 7 uh, El tipo está loco Pero si sí, este es el primer granjero que nos encontramos Busco a un policía. Que nos dice Señor. que nos larguemos ¿No? Algo así El policía, ahí está. Oh oh Amigo ¡Ah! Con el cuchillo, yo no entiendo es... Ya no entiendo la lógica de intentar parar cosas con un cuchillo Porque pues al fin y al cabo si no es por el otro filo nos vamos a, a hacer daño Oh, ya escuchamos al primero Esto no Llave y cazador. ¿Qué más hay acá? Cuerpo Nacional de Policía, agente Mario Fernández Castaño. Ok. Nombre. no. no lo sé. no sé si decirlo así, pero. nombre que suena muy latino, ¿no? Por acá qué hay más. Uf un animalito estripado. O sea, con sus. ¿Qué más hay por acá? Que estaban cocinando, caray qué asco A ver, ¿cómo saco el cuchillo? ¿Cómo saco el cuchillo? Porque yo recuerdo Ah, ok, si no apunto Él saca el cuchillo Ok, pero a ver, ¿me puedo volver por la puerta Donde estaba antes? Es que yo quería ver qué había en esta otra puerta Ah, porque esta es para usar... O sea, aquí yo no podía entrar hasta no... Ok, entonces, ¿qué hay en la otra puerta? En esta... Ah, no, acá no hay más puertas. Yo aseguraba que aquí había otra, otra puerta. Listo, pues vamos. Leon S. Kennedy. ¿Qué más dice acá? Hay cosas que no se pueden leer muy bien. De pronto, con mayor calidad del juego... ...se van a entender mejor. Vamos, vamos, Leon. Vamos, Leon. Uy. ¡Qué miércoles tan oscura! ¡Wow! Me gusta. Me gusta mucho. Si ¿Sí ven que Laura es un poquito más al Village y al 7. Para darle un poquito más a ese terror. Sin perder la esencia del recién original. O sea, el... el sin perder la esencia del... Del 4 del, del original que... Pues... Eh, fue como una transición a, a la acción A un juego más de acción Pero Pues con la historia del Una rata Muere rata No, no, las ratas no se pueden matar aquí Son sa... Ush, corté un pedazo de carne A ver Ahí se escucha Como el culto De bichos, o de gente, o de lo que sea si le podemos llamar gente, no, porque ya están infectados Ya se supone que ya están perdidos Ya toca es eliminarlos Ah, el policía Sin cabeza No, ¿cómo está? Eh, no Le cortaron la garganta Pero no lo infectaron ¿Dónde estás? Otro policía que venía con él ¿Qué está pasando? Hijo de madre Escapa de la casa ¿Por dónde? Uy, oh, miren cómo quedó A ver, ¿por dónde se escapa? ¿Por dónde entramos? Ni siquiera sé por dónde entramos, caray O sea, nosotros veníamos de Ya, ya vimos eso A ver, nosotros veníamos de acá. Entonces, ¿cómo vamos a escapar? ¿Por dónde vamos a escapar o qué? ¿Qué fue eso? Ahí viene alguien. A ver, perro, asómate. Asómate que yo tengo acá unos rezos bien tremendos para ti. A ver, ah, el man que acabo de... ¡No no! ¡No, no! no. no, no. no, no. Mueres de este, desgraciado. ¿Todavía sigue vivo? Esto va de mal en peor. Y señor, y ahora tenemos solo seis balas. Caray. Oh oh. Escucho más. Escucho más gente. Y solo tengo seis balas. Sí, porque le intento recargar y no. Y acá, y acá me sale que solo tengo seis balas. Eh, yo sí me acuerdo que esto era lo divertido de, Del Resident 4 Era que si uno podía escapar A veces de algunas hordas Por decirlo así Pues escapaba, corría No era necesario tampoco matarlos a todos Y a veces uno los podía matar a punte cuchillo Solo que era what what what, Alguien viene por ahí Ah, usan las mismas frases de Puedes correr, pero no puedes esconderte Ah, ¿dónde estás, caray? O sea, me toca de nuevo salir de la casa Por donde venía, básicamente No recordaba que la casa fuera tan grande Ah, esperen Esto si sí no lo recuerdo ¿Un segundo piso? Ay, matitas La hierba La hierba verde El problema es que no sé cómo usarla A ver, inventario Ah, ahora sí me sale el inventario Qué bien Y se pausa el juego Ah, mira, ahora sí puedo ver los archivos Ay, las recetas, miren Me salen las recetas Los archivos Amuleto escalofriante Placa de policía órdenes de misión ¿Qué más? Objetos así como tesoros y esas cosas un mapa Ah, mira, el mapa no me acordaba Y puedo encontrar mapas del tesoro A ver, hay dos opciones Me voy a matar al mal que está ahí y puede que me dé algo O sigo pues por acá A ver qué puedo encontrar ¿Cierto? Porque no he encontrado balas Y eso me preocupa Ahí salí, ahí salí ¿Ven? No maté al que estaba dentro Porque no tengo nada de balas. Pero hubiera... Si lo hubieran atacado, posiblemente me hubieran dado algo. Pero no estoy tan seguro. Porque yo me acuerdo que a veces los, algunos bichos soltaban como cosas. Tesoros, por decirlo así. Pero pues... A menos que supiera pelear bien con cuchillo. Aquí, Doruno. Aquí, Honeygan. ¿Situación? ¡Ay, no Honeygan! Tal, Tal como el esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido De El lago Sí, ya me acuerdo Algo les pasa a los Mis Ahí viene Ay Jue puerca Otro loco Tres locos Ya no recuerdo Esto Con yo no permisos. lo recuerdo Ah, sí. Ya, ya, ya. Él se escapa de esa forma de la casa. Es la única que le queda. <ríe> Ese calvo como lo mira. No me mires así, calvo, calviche, bola de boliche. Que yo tengo mi pistola. ultra poderosa. Ve el lago. Ok. A ver, veamos el mapa. ¿Dónde es el lago? El lago es hacia... Uy, hacia la caca, lejos La pregunta es O sea que si me devuelvo ¿Por aquí no puedo encontrar algo? No, estos barriles no se pueden romper ¿Qué es esta posición que él toma? Ah, para alistar el cuchillo Ah, miren, qué chévere Si en, con Space pongo una posición de, de defensa Con el cuchillo para lanzar ataques Más lejanos Eh, interesante Bueno, vamos a ver qué vemos por acá Uy, un camino de sangre Si ¿Sí ven que la, el aura se siente más Como el village Así no se sentía el aura del, del 4 original Por lo menos Yo no la recuerdo así, era un poco más iluminada Como les digo, con colores más Va a matar a ese bicho. Más cálidas. ¡Ay! ¿Botó algo? ¡Ja, ja! A ver. Pesetas. Moneditas. Yo no recuerdo que si uno matara a los pajarracos, podía obtener monedas. Ah, mira. Los que sí se pueden romper están aquí. Munición. Qué bien. Necesito recargar esta miércoles. Pero solo los que están marcados son los que los que te dan algo A ver ¿Por dónde? Se supone que por aquí sería para pasar Pero veo que no O sea, toca es pasar por esta casa Efectivamente para llegar al lago Entonces pues, pues vámonos Y tengamos mucho cuidado porque ya escucho bicho. Lo chévere es que te da como sonidos ¡Ay! No se puede guardar Dice que no se puede guardar yo me acordé que aquí también era con la maquinita de escribir pólvora. La pólvora se hacía balas, ¿no? Ok. Esta, esta demo se llama... Chanso Demo, ¿no? Ahí escucho a uno. A ver, perro, asómate. Que te quiero matar. Dicen, debemos acorralarlo. Por ahí están Los escucho, no sé si matará uno de estos Pajaracos Sí, se sí, botó algo Por ahí alguno de ellos debe estar Ah, este no es el No, este es un lobito, no es el perrito Recuerdo que hay un perrito No, me tira así un lobito el lobito. A ver, puedo bajar por allá, ¿cierto? Pero puedo explorar esta casa. Si lo deseo, ¿no? De pronto encontremos algo. Por supuesto que sí. Más balitas. Bueno, nos están. Bueno, es que no sé si el modo de juego de esta demo. Eh, automáticamente es como algo así como modo fácil. Porque no recordaba que nos dieran tantas balas en el juego. Por lo menos no, si no era modo fácil. Aparte... Ah, miren, más cajitas para romper. Las cajitas marcadas son para romper. Las que pues no están marcadas, pues no. No perdamos el tiempo. Por ahí los escucho, por ahí los escucho. Ah, míralo, míralo, míralo. Uy, esto sí, es madres. Lo recuerdo. Y tenga su remate, perro. Otro, van dos. Estaban escondidos, ¿sí se pillan? Desgraciados. Me quería enterrar esa cosa. Ese. Esa cosa para recoger las hojas, ¿no? Un ras, rastrillo es. No me tiras, eso no es como un rastrillo, porque ese es para el, para el heno, para la paja, creo. Entendiéndose paja como el, esas hojitas sequitas, ¿no? ¡Ay, las trampas! Olvidaba las trompas. Yo me acuerdo que caía en varias de esas. Pendejo, ¿por qué no las vio? ahí ¿cómo sé cuál es mi vida? Ah, mi vida es lo que va al lado de las balas. Lo verde. Ok. Perdí. He perdido algo, pero no tanto. Tengo que echar más ojo al piso también. Porque olvidaba totalmente eso. ¡Oh, ¡Perro desgraciado! ¿Cómo me salía así? Qué herida que me acabo de hacer. Me bajó la mitad de la vida. Si vieron cómo le metió ese hachazo, me, me dejó sorprendido. Yo no recordaba eso. Más munición. Pólvora. Granadas cegadoras. Estas recuerdo que eran muy buenas para escapar, pero... Pero... Puedo cambiar entre la granada y las... Ok, ok, me gusta. Ah, y también puedo lanzar escogerla entre 1 y 2 dice y que para lanzarla esta solo la preparo ah ok ok será que la voy a necesitar ut utilizar hierba roja, ok, será que nos armamos de una vez una creación de objetos, ciertos materiales como los recursos la pólvora y los cuchillos pueden combinarse para crear diferentes objetos si consigues nuevos diagramas podrás aumentar oh no recordaba lo de los diagramas Acceso rápido de armas. Puedes asignar un arma en el espacio de acceso rápido seleccionando un arma en el menú de objetos. Puedes asignar hasta 8 armas. Dos armas en cada una de las cuatro direcciones. Ok, ok. Vamos a usar. Vamos a combinar las matitas. Pero ¿cómo es que se hacen las... Re... Directamente aquí las puedo hacer. Mire. Mezcla de hierbas. Aparte dice que... Tenerla en el maletín. ¿Da posibilidad de encontrar munición de pistola? Ok, pero no sabía eso de que tuviera beneficios tenerla ahí. En el, en el este. Entonces no sé qué hacer. ¿Me la tomo o qué? Usar. Vamos a usarla. Ya, ahí nos curamos. Esto, listo. Lo de la granada cegada, no sé si es que la voy a tener que utilizar ahorita con alguien Pero mejor guardémosla Pero si veo ahorita a alguien Adiós mijo, porque yo no me voy a poner a, a pelear con usted O sea, si son hartos, ¿no? Si son pocos, pues ah, me vale 3 hectáreas de ñonga Oiga, todavía falta mucho para el lago Dios mío ¿Con quién me tendré que enfrentar? Y claro, como nos dejaron punto de guardado, significa que no, el demo va hasta donde sobrevivamos. Así que pues vamos, perros. Que no me salga alguien por ahí, o una trampa. Uy, sí, miren. Ahí están, ¿se acuerdan que habían hartos aldeanos? Y ahí teníamos que escapar de varios de ellos. Quisiera dispararle a esa gallinita, me da unas ganas. No porque quiera matarla, sino porque sé que me puede dar algún objeto. No, no me lo dio. Bueno. Yo me acuerdo que los que se enfrentaban A todos estos aldeanos Tenían, oye ahorita me apareció algo aquí Ah es que hay un camino Miren Para evitar a esta gente Sí lo recuerdo pero también había gente Que se enfrentaba a ellos y obtenía algo Pero pues claro era una pelea Tremenda porque tenías que Subirte, escaparte, correr por, por favor. No, no, no. Miren por ejemplo acá hay una planta ¿sí ven ¿Será que agachándome, ¿verdad? ¿No me pillan tan fácil o qué? ¿O es puro... puro cuento? Si sí, a esta vieja la puedo matar así escondidas, ¿puedo? ¡Ay, sí! Esto, esto no se podía hacer. ¿De matar gente así de en forma silenciosa? Yo no lo recuerdo. ¡Ah! Ya se dieron cuenta por haber hecho ruido. Oh, oh. Creo que se dieron cuenta de mí. Y ahora el problema es, ¿qué hago? ¿Por acá hay algo? ¿Más balas? Ok. O sea, ¿será que sí puedo escapar de aquí? ¿O, o no? O, o, o, o tengo que obligatoriamente enfrentarme a esta gente pero no recordaba que uno pudiera asesinar de forma así como tan silenciosa a algunos realmente no lo recordaba Te hicieron cuenta Oh, necesito una llave Pero claro, como no voy a hacer ruido Pateando las cajas Alguien ya me está buscando Y quisiera yo Obtener la llave de ahí Ay, los huevitos. Aquí vamos. Ahí va eso. No. No, no, no, no. eso, ya me acordaba maldita vieja loca no, no, no viejo loco, no no no, no, no no, no, no, ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oh! está bien difícil Oh, oh, uy, sí recordaba lo de las hachas que le lanzaban a uno. Ay, qué pasó, no. No, no recordaba esto No, maldición Esto Yo no recordaba esto ¿Cómo lo voy a matar si todas mis balas se fueron? Oiga, sí que vienen varios de esos. Venga ya. No. ¿cómo es posible? Ah, la. Ahí es cuando la. La. La esta los llama. La campana. La campana. Y, qué bendición. Me salvé por un pite. Botaron las armas y todo. Tenemos que servir. ¿Y cómo es lo de la campana? Ya no me acuerdo cómo es la cosa. El, hay un tipo, ¿no? Uno que. que es el que los llama, que es como, un, como el dueño del culto, ¿no? Como el. Pero sí, sí, sí recuerdo algo de las campanadas Y el pueblito quedaba solito Y yo me ponía a recoger las cosas, ya me acordé El símbolo de... Ese es como el bicho, bueno, como la plaga, ¿no? O sea que hasta el de la motosierra se pudo ir Uy, qué alivio El de la motosierra sí Era el que me tenía pensando bastante ¿Al bingo? Tengo eh, el símbolo este de la... Ah, quemaron al... No, no me diga que... Que hasta aquí va la demo Yo pensé que tenía que ir al lago Y en el lago ya se terminaba Pues, bueno amigos, pues... Eh, al parecer jugamos 23 minutos Eliminamos 20 enemigos Obtuvimos 4650 pesetas eh, asumo que había objetos por ahí para recoger, cositas interesantes Que solo los cracks que se podían recorrer todo el mapa, ir disparando y recogiendo Podían darse el lujo, yo ya no recordaba muy bien el juego Así que me resguardaba en solo disparar y matar Pero oh, no, ahora entiendo por qué la gente le tiene hype a, esta nueva, a este remake Y es que realmente a pesar de ser un remake de un juego que ya se jugó es, y, y que además un juego que le han hecho remasterizaciones las, le han mejorado un poquito los gráficos para otros para pues para, la, para, para, qué, para años posteriores a su lanzamiento creo que después le hicieron compatibilidad que de, para HD para, para 4K bueno un poco de cosas eh, pero no ya era el momento de un remake y qué bonito qué bonito saber que viene un remake tan, tan interesante tan genial, manteniendo eh, gran parte de la esencia del Resident Evil 4 con un poquito más de, de, de, de terror, una reconstrucción excelente de los escenarios de los personajes, o sea lo que es Leon eh, la lucha contra estos eh, infectados por la plaga me pareció excelente verdad y ojalá ojalá tuviera la oportunidad de jugarlo en su momento cuando salga, pero sé que obviamente va a salir carito pero bueno, en algún momento lo podré jugar porque sí quiero jugarlo, siempre he sido fan de los Resident Evil y bueno, eso es todo amigos, espero les haya gustado la demo, díganme si también la han probado qué tal les pareció, cuéntenme qué expectativas tienen del juego y pues nos vemos en la próxima, bye bye